De regreso en este contacto diario en el día de hoy que es jueves 15 de agosto del año 2019 la antesala de este 16 de agosto donde hay grandes expectativas sobre todo por los cambios eh, que deben de generarse en el día de mañana sobre todo en lo que son los cabildos de la República Dominicana en la Cámara de Diputados porque las expectativas que hay y eso lo vamos a comentar ahorita cuando llegue nuestro compañero eh, Ramón Antigua, de que si va a haber, si habrá o no habrá cambio en la Cámara de Diputados en el día de mañana, porque a juzgar por los acuerdos previos que se habían generado de que un año uno de Leonel, otro año uno de Danilo, y así sucesivamente, pues esta vez ya en el último año eh, de esta legislatura, pues se tienen las expectativas de que pudiese quedarse el presidente que está, u otro de eh, que se ha comentado que pudiera ser del PRD para buscar una manera de equilibrar y que haya una salida salomónica a esto que podría generar un conflicto de no cumplirse con el acuerdo que se había llegado previo al inicio de este segundo mandato del presidente Danilo Medina Sánchez. Pero ya son asuntos de alta política, ¿verdad? Eh, nosotros lo vamos a dejar para hablarlo con nuestro compañero Ramón Antiguo. Mientras tanto, yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que vidrios y aluminios del Cibao MP es que los materiales eléctricos todos los que usted necesita para eh, asuntos residencial asunto industrial lo va a encontrar aquí en Rayo Eléctricos que está en la calle Salcedo esquina Agapar Hernández aquí en San Francisco de Macorís Rayo Eléctrico fue pues, iluminando y decorando sus ideas ahí está mi amigo Hanley Luleri, junto a un equipo que también se encargará de asesorarlo al momento de usted ir con la necesidad de cualquier efecto eléctrico que usted necesite. Toda la parte eléctrica de su residencia, de su empresa, usted la va a encontrar aquí en Rayo Eléctrico, la empresa pionera en toda esta región del Nordeste en materia de efectos eléctricos. Lo tenemos en Rayo Eléctricos de la calle Salcedo, esquina Gaspar Hernández, aquí en San Francisco de Macorís. Así que ya usted lo sabe. Miren, continúan los, eh, las manifestaciones, podemos decir, eh, por parte de los miles y miles de personas que han sido afectadas con esta situación que hace, ya podemos decir, eh, más de un mes se destapó en MUNE SRL aquí en San Francisco de Macorís y que partes de los afectados pues casi a diario eh, se mantienen asistiendo a las oficinas que están aquí en San Francisco de Macorís por, por la calle eh, Villini, verdad, esquina eh, Santa Ana, pues bus en busca de una respuesta contundente de manera que pudiese tranquilizar eh, estas personas, cientos de personas a diario pues acuden y en este momento precisamente pues eh, se encuentran decenas de personas eh, piqueteando las oficinas de esta compañía, a la que acabamos nosotros de mencionar. Son cientos de personas que se mantienen a la expectativa esperando una respuesta contundente, independientemente de que ya esta compañía pues, se acogió a una ley donde hay que agotar un procedimiento, ¿verdad?, en términos legales, con una manera de reclamar los recursos que de manera voluntariamente fueron a depositar no solamente los recursos sino también su confianza en esta compañía que hoy en día pues están pasando la decaín porque no tienen la manera ni siquiera de recibir los intereses que esta compañía le pagaba por mucho menos eh, la forma de cómo disponer de estos recursos que fueron muchos depositados en esta compañía. Así que reiteramos en este momento pues eh, un grupo de personas decenas de personas afectadas por, por la situación de esta empresa, pues se mantienen eh, piqueteando las oficinas de MUNE sr Esta es una acción que, que se mantiene o que se ha mantenido durante los últimos días, no solamente ya manera de piquetear, sino de mucha gente asistiendo, buscando información en las oficinas, eh, informaciones que no pasan de la misma, eh, que han dado los representantes legales de esta compañía ya en varias ocasiones, aquí en San Francisco de Macorís, pero la impotencia, la desesperación, la necesidad, cada día se está apoderando de estas personas que han sido afectadas, más sin embargo no hay una respuesta contundente, reiterar que pueda convencer y tranquilizar todas estas personas. Así es que ojalá... Eh, que los ejecutivos, los propietarios puedan realmente, con las respuestas que puedan dar, tranquilizar esta, estas personas que se han visto afectadas con esta situación que yo decía hace varios días, que lo más lamentable de todo esto es que, me atrevería a decir, por listado que fue publicado de las personas que, eh, que se sienten a que han sido afectadas con esto, pues más del 95% son personas que, tienen depósito, o como usted le quiera llamar, de eh, menos de un millón de pesos. Y son esas las personas, ¿verdad?, más afectadas porque que tienen 15, 20, 30 millones de pesos. Claro, que ha sido grandemente afectado, pero lo más probable es que estos, estas personas, eh, lo poquito eh, que hayan podido o que tengan, eh, son eh, le pueda servir para el sustento diario. De manera que hoy no reciben los intereses que le pagaban por mucho menos, tampoco tener acceso a, a sus recursos que de manera voluntaria reitero pues depositaron la confianza en esta empresa para colocar su dinerito ganado en su mayoría por casi toda eh, su vida y hoy se sienten estafados se sienten engañados porque decimos eso no hay forma eh, que la respuesta que ellos hayan dado pues pueda tranquilizar a esta persona miren el perfil de las personas que están ahí, ustedes pueden darse cuenta eh, las características que pueda tener. Ojalá y podamos, eh, tiene audio, por favor, vamos a pasar el audio allá a Misterio para ver lo que, lo que dicen parte de los manifestantes que en este momento se encuentran en las oficinas de Muné S.R. Adelante. representantes de MUNES, MUNE, el, el doctor Pedro, Pedro Casal, Casal, anunció que en los, los próximos, próximos días, días y, y eso fue el día, día 7 de, de julio,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 de MUNE srl como ya decíamos nosotros al, previo a esas imágenes que compartíamos donde cientos y cientos de miles de personas han sido afectadas y eso es parte de, de lo que ha venido se ha venido haciendo durante los últimos días en, en, en, en las oficinas de muné claro ya van cogiendo como otro ritmo porque ya realmente al no recibir una respuesta contundente de manera que pudiese tranquilizar a los afectados de esta situación pues fíjense ya eh, ¿Qué se produce? El hecho de que se puedan introducir ya los dirigentes populares, que decíamos nosotros hace una semana y pico, que en la, en la huelga del pasado miércoles, yo entendía que por la gran cantidad de municipios afectados por esta situación, ya eso debió estar dentro de las reivindicaciones. También en la pasada huelga del lunes, pues fíjense ustedes, ya ahí vemos nosotros el dirigente popular Joel Martínez, quien también se manifiesta y ya lo dice abiertamente que también se van a involucrar de alguna manera para que esta compañía pues tenga que responder a, a los afectados por esta situación que afecta a, iba a decir de estafa, pero que de alguna manera ha afectado de manera directamente a los que confiaron en llevar eh, sus recursos, su dinero a esta compañía. Nosotros en este momento pues queremos darle una vez más la bienvenida como cada jueves a este espacio donde tenemos la oportunidad de hablar de política a otro nivel, a nuestro compañero Ramón Antigua. Señor, bienvenido a este contacto diario. Gracias. En buen momento que tú me pones. ¿Eh? Sí, no, porque acabamos de... ¿eh? A esto, no, porque también usted no se iba a escapar, también Antigua en su condición de... Yo lo, yo lo voy yo a, a definir, ¿verdad?, eh, por ejemplo, en el caso de Ezequiel González, que Ezequiel dice, no, no, Víctor, yo no soy economista, yo soy un fresco que me involucro va de finanzas y economía, pero yo no soy economista. Yo rubrico eh, ese eh, Entonces, me dice de antigua, él no es politólogo, pero yo lo voy a hablar como politólogo, porque de qué hablamos de, de antigua cada joven en este espacio de política, entonces, verdad, conoce a politólogo, pero sea, eh, nosotros lo hemos autodefinido como el politólogo de nuestro programa aquí en Contacto Diario. Y te diría, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, esta parte que afecta a Muné, ya está cogiendo un matiz, porque el hecho de que ya la insertación de, eh, de Joel Martínez, ¿verdad?, como dirigente popular, pues eso le da como otro matiz. Y aparte de politólogo, de abogado, eh, ¿verdad?, y comentarista antiguo, yo también quisiera oír la opinión de Antigua con respecto a esta parte que se le suma, que se adhiere a esta situación que afecta a miles de Franco Macorizano, que es la situación de Muné SRL. Eh, pienso que. usted llegó en el momento, en el momento exacto. Sí. Eh, yo pienso que sí, que puede ser importante el que los muchachos del Movimiento Popular, en el caso de Joel, a, hayan asumido, ojalá y creo que sí, no tengo por qué dudarlo, que sea de manera sana, voluntaria y, eh, y de manera espontánea. <coughs> que lo hayan asumido, eh, la defensa de, de, del reclamo, el reclamo de estos valores que le han sido eh, incautados, por decirlo así, de, a, a estos ciudadanos, que no se trata de que de infelices, que no vengan con ese cuento, que de infelices, de, no, no, es verdad. tienen, eh, Son personas que, de, que tienen su dinero ahí, que debe, debe resarcirle la compañía, porque lo que va a hacerle Joel. Y los muchachos del movimiento popular Si sí, están todos integrados En, en, en, esa, en esa protesta o En ese reclamo Es eh, Presionar Si se quiere a nivel social Pero ya eso está En un proceso de judicialización Porque los mismos depositantes Agraviados O estafados Estuvieron unos dos O tres meses como dicen Algunos de ellos con un bobo con el que se cogieron el bobo que le, puse, le pusieron los, munel, los abogados, sobre todo. Cuando vinieron aquí a San Francisco Macorís y Macorilla, hicieron su rueda de prensa diciendo que iban a pagar todo y queriendo decir que era el gerente. Debo decir bien claro que el gerente es un representante. Él no es el responsable porque eso es una, una, una compañía. Entonces, estas personas han perdido, están perdiendo mucho tiempo. Aquí lo que se trata es un, trabajo, es un asunto legal. Ellos lo que deben es apoderar, repito, acoger el apoyo que le está dando Joel y el Movimiento Popular, acogerlo, pero es un, un asunto legal. Lo que hizo la compañía de manera muy tíguera, no puede ser inteligente, es que cuando usted, muy cuando, cuando usted menciona Antigua que lo cogieron de bobo, precisamente, óigame, lo que yo he dicho, precisamente el 95% de los afectados de esta situación es que son bobos. Porque el 95% son personas que tienen Antigua, que depositaron su dinerito y su confianza, estamos hablando de 100 mil, de 500, de 700 mil pesos, menos de un millón de pesos. Entonces, digo, esos son los bobos, porque los que no son bobos son los que tienen 31, 50 y 100 millones de pesos. Esos no son bobos, pero sí podemos decir que, que, que lo cogieron de bobo a esa gran mayoría que son los afectados. y la sí. por, por eso digo, perdón Víctor, que, si la, que deben acoger el apoyo que le está dando Joel y el movimiento. Pero tienen que judicializar el caso, tienen que apoderar abogados, tienen que apoderar eh, eh, profesionales de, de, del área de la, del derecho comercial para que junto, al, junto ahora al movimiento puedan exigir que Va. se haga justicia, cuál es la justicia, que se le pueda devolver esos recursos que ellos depositaron. Y una cosa es que ellos se dejaron en ese en, en, en esa en ese bobismo de tomarse <risa> de bobo. <risa> Ellos le dieron por ignorancia, mucho, tiempo, por ignorancia, mucho tiempo a los MUNED, pero todavía todavía hay gente que está defendiendo a los MUNED de los mismos afectados. Yo hablo con mucha frecuencia con algunos afectados y con abogados que defienden a los afectados y me dicen en el caso de los abogados que la mayoría de la gente no quiere pagar siete pesos para, para que le reclamen eso. Sin embargo, ¿qué hace de manera muy tígera eh, eh, esta compañía? Que apodera un, a, un, a un tribunal. Y que le dan tiempo mm. al tiempo para poder tener esa opción. Organizar, wow. peor aún. Y en la lista que sale, que es pública de la, de la lista que se suministró, suministraron los mismos MUNED uh -huh. al tribunal. Más de, de las 736 páginas que tiene el documento. Que si usted lo multiplica Más, por 15 promedio que tiene clientes cada, ahí. Cada, cada, cada. Son, son muchos. Entonces, estamos hablando... De, o lo que quiero plantear es que más de cinco páginas están llenas de nombres, pero sin valor. Entonces, a mí me gustaría saber y que ellos investigaran en qué tiempo a toda esa gente le desembolsaron su dinero. Porque yo no tengo, yo no tengo mucho problema en, en llevarme de mi, de, de mi cerebro, que me dice, ¿cuántos habrán sido llamados antes de...? antes de para que retirara. Donde dice no Porque hay, yo veo donde lo, dice no, no hay, hay. esos son los que... ¿En qué tiempo esas personas retiraron el dinero? O sea, te estoy hablando de que lo que tienen que hacer, repito, acoger el apoyo que le está dando Joel Martínez, por el aspecto social, de la presión social, que aquí lamentablemente hay que ejercerla para poder lograr que la justicia... Antiga, actúe, ¿podría ser entonces que usted dice, donde eso que dice no hay... Que ellos se percataron a tiempo, que ellos le advirtieron a esos Las dos y, cosas y que, lo hicieron a, y que pudieron ir a retirar los recursos que Pudo tenían Pudo haber sido las dos cosas Y entonces ahí va a salir también eh, el hecho de que gentes, amigos de los que quedaron abajo Que retiraron su cuarto porque sabían de eso Porque le informaron O sea, tienen que judicializar el caso Ya el, el, el MUNE hizo esto Yo no debo Tribunal, dime, ¿qué es lo que yo debo? Pero lo, esos, esos depositantes no le entregaron dinero al tribunal. Por demás, un tribunal que esté en, en la capital. Tengo entendido. Ah, pues entonces usted lo están mandando a otra cosa. Yo no le entregué dinero al tribunal. Es usted claro, que tiene que resolverlo. Claro, pues son ellos que tienen claro. que resolverle. Pero ¿cómo tienen, que, ¿cómo tienen ellos que reclamarlo? Con ese apoyo, ese apoyo que le he dado a él y con apoderando tri al tribunal ojalá fueran los 2000 gente que hay envuelto ahí o los 2500 lo que sea eh, o los mil que hayan apoderarse de manera conjunta apoderar una oficina de abogados o un grupo de abogados o cada uno a la vez, meterle 2000, mil mil demandas a los monedos y tú verás que explotan lo que sucede es que tienen que decidirse Grandes y chiquitos, porque oye, qué, qué problema pero que entonces, hay que les favorece Pero que entonces a... <risa> Antigua, ya ellos acogieron a esa ley de conciliación o ley de quiebra. Eso es si la ley de quiebra, 141.15. Claro. Una no... ley que, que no tiene dos casos claro. en el P. Eh, hace por como ley. cinco años que esa ley se. se... No, cuatro. Ah. Es de 2015. No, ¿No hay un tribunal eh, dispuesto para eso? Sí, hay un tribunal dispuesto para eso, pero en San Francisco no hay. ¿En Santo Domingo? Tú ves en Santo Domingo. No hay inclusive tampoco muchos abogados expertos, estudios, en derecho comercial. Eh, expertos curtidos sí. en el manejo del derecho comercial. Eso le favorece a los MUNED, que sí tiene abogados preparados en eso. Además, tiene unos abogados muy elocuentes y muy manejadores de estos sí. medios. Mane de manejarse ellos. Que no de abogados son, son no, comunicadores. No, son verdaderos claro, estrategas sí. eh, mercadológicos. Sí. De hecho, yo no sé hasta qué punto, como profesional... Eso sea correcto, Antigua, lo que han hecho estos abogados que en dos ocasiones han venido a la ciudad donde más afectado hay por esta compañía y como usted dice, lo han tomado de pendejo y lo han tomado de bobo a todas estas eh, personas afectadas, precisamente dándole tiempo al tiempo para ganar tiempo y hacer lo que hicieron lo que, lo que está hecho. pasando en este momento para que el tiempo le pudiera permitir acogerse a esta ley que definitivamente a quien favorece es a la compañía Inclusive... Moneda. Entonces, a, ¿hasta qué punto, como abogado, es esto correcto, eh, eh, Antigua? No, legalmente es correcto, porque hay una ley, y ellos se han acogido esa ley. Lo que no, quizás no sea lícito, lo que no sea, quizás sea prudente, hacerse, no sea hacerse, cómplice, eh, hacerse cómplice de esta empresa que ha engañado a miles de personas para... Porque, oye, esto tiene que trascender. Por eso comparto el hecho y felicito el apoyo que le está dando Joel Martínez. ¿Por qué? Y ojalá amigo, que el movimiento. Dice, ¿Por qué usted dice Joel Martínez no y dice el movimiento popular? Porque bueno, porque no, porque, no veo, porque no veo los otros dueños Pero del yo movimiento. ¿Pero Joel es el representante, antiguo? No, porque Joel no, no es jefe de, de Raúl, yo creo. No, no yo Ni era... es jefe de, de, de Odilín. Pero Joel es representante del movimiento Bueno, ¿verdad? es que tampoco yo lo escuché. Si él habla a nombre del. del, del si él está hablando a nombre del movimiento ah. popular. Ok. Entonces, lo, lo, como lo que estoy viendo la figura de él, y no escuché lo que dijo, <coughs> entiendo, ah, digo, el movimiento popular, agradecer a, a, a Joel Martínez. Okay. Si es el movimiento popular, fenomenal, mejor. Pero debo decirte una cosa, esto es un problema que tienen que judicializarlo, que tienen que, eh, que eh, ir al tribunal. Acogeras a cogerse a la parte legal. Porque mira, hay una serie de cosas que le favorece a los MUNES. déjame decirte, que lo he planteado otra vez. <coughs> Los chiquitos tienen cuatro o cinco meses con un bobo en la boca, que no reclamaban o no reclaman porque los MUNES les va a pagar. Recuérdate que la primera rueda de prensa que vinieron la aquí. La confianza. Son tan guapos. La confianza. Son tan guapos que vinieron aquí al pleno centro de Macorís. Oye, Macorí. Oye, si ellos están confiados en que ellos manejan, iban a manejar su cosa bien. La primera rueda de prensa aquí es. Diciendo vamos a pagar a cada un, cada centavo lo vamos a pagar. Porque en ciento y pico de años que tenemos nunca se ha obligado a, a ningún eh, Nosotros somos serios. Y hasta prueben contra ellos No lo dudo. Primer bobo. Eh, sí. En la segunda, pero ese bobo es para ellos oficializar tiempo tiempo, y apoderar claro. al tribunal, organizar la papel. Mientras estaban aquí dando esa declaración el proceso iba caminando. caminando por otro lado. Eh, cuando apoderan el tribunal, vienen y le dicen, ya eso está en manos del tribunal. Les repito, el tribunal lo va a resolver, pero le, debo decirle algo, si un tribunal de la República Dominicana para una medida de coerción que tiene que ser en 48 horas que se decide, se toma una semana y si las audiencias de este las audiencias de este mes, las audiencias de este mes que se posponga, que se aplacen se están aplazando para el año que viene, de forma que ese proceso no comience este año yo dije, recuerda. Incluso, Antigua, perdón que le interrumpa. <coughs> en su momento, ellos mismos, los mismos abogados que vinieron aquí, insinuaron como que los afectados podían proceder en contra de lo que usted dice, que son representantes de Muné porque son como tal Son sí. que eran el gerente y algunos de los empleados. Eh, Pero eso lo dicen <coughs> ellos, ¿tú sabes para qué? Para que los los que son abogados o los que tienen o pueden pagar un abogado que tenga cierta cierto conocimiento ellos abrirse y decir, no, vengan abogados, vengan inteligentes, vengan personas con conocimiento, a vamos a discutir este asunto. Sí. ¿Tú me entiendes? Se dan esa te, te intento decir que los pequeños, los que tienen eso de 100 mil pesos y un millón de pesos y los que tienen poco, no han hecho gran no hicieron gran cosa y todavía están haciendo poco porque aún una gran cantidad de ellos tiene la esperanza de que Muné va va a resolver. Y en el otro extremo, lo que tienen mucho... Muchos, no quieren hablar no porque, porque temen eh, por tanto dinero y que esto hacía, ¿tú me entiendes? Por eso que yo digo antiguo, que, que esos son los bobos, o sea, confiaron, confiaron en, en, en de que ciertamente le, le, iban a, le iban a resolver. Sí, ¿no? y ahí estuvo su error. Bueno. Pero todavía aún hay tiempo, están a tiempo. De la misma manera que Munede apoderó a un tribunal para que eh, liquide la, la empresa, para que le entregue haga sane, el, el saneamiento de todos esos listados y esos valores, en ese mismo momento, en ese misma, esa misma tesitura, los afectados pueden apoderar al tribunal, pueden apoderar a otro tribunal, porque ahí hay asunto hasta penal, ahí hay asunto del, de la 155.17, hay violación a la ley 155.17, violación al Código Monetario y Financiero, hay, hay violación a, a, a, a, a leyes de comercio, a la 489 de la ley de comercio, porque ellos no estaban para eso. Mira sí. que ellos en la primera rueda de prensa se preocupan mucho por deslindar el tema del trabajo que ellos hacen de exportadora, de comprador y exportadora de cacao y lo que es un trabajo de financiera. Ellos no quieren que los indiquen como una financiera, pero cometieron el error de dar unos documentos que, que hablan de un depósito a la vista, que son conceptos, son palabras, son figuras jurídicas propias, del negocio monetario o financiero en el país. Fíjese porque yo dije que Antigua llegaba justamente en el momento preciso, ¿verdad? precisamente cuando estábamos comentando nosotros sobre el piquete que se está llevando a cabo en este momento aquí en las oficinas de, de MUNE. Pues, Fíjese todo el tiempo que hemos tomado, y es la primera vez que junto Antigua nos referimos a este tema. Vamos a seguir, porque nosotros quisiéramos también convertirnos en portavoces y por qué no en defensores de esos miles de municipios de San Francisco de Macorís que han sido afectados. Eh, por esta situación de mune -SR. Y le vamos a seguir dando eh, cobertura a estas acciones, que de seguro a partir de ahora pues se van a calentar más con la inserción ya, eh, yo voy a decir del movimiento popular, antiguo adiós de Joel Martínez, yo voy a decir del movimiento popular porque para mí Joel Martínez es representante del movimiento popular. Antiguo, ya en otra parte, yéndonos ya a lo que es, en materia política, ¿verdad?, que es donde nosotros hacemos muchos hincapié, sobre todo con la presencia suya aquí en contacto diario, y es en el día de ayer se tenía previsto, mona Antigua, de que el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? O la intención, esa es la intención de su presidente, Leonel Fernández Reina, eh, pues se reuniera para tratar asuntos de suma importancia, a juzgar por lo, que sea, por lo que se ha comentado. No se dio esa reunión del Comité Político, alegando de que habían dos que eh, iba, si se realizaba iba a tener la ausencia de dos figuras del Comité Político. Eh, no creo que esto pudo haber sido suficiente para suspender esta reunión. Lo que sí puedo yo pensar es que hubo intención, sobre todo del secretario general, de que esta reunión no se llevara a cabo. La opinión de Ramón Antigua con respecto a esta situación. Bueno, la, la intención de la reunión, <coughs> y que inclusive el presidente de la, expresidente de la República y presidente del Partido de Liberación Dominicana, Leonel Fernández, hizo, dijo que intentó convocar al comité político a través del secretario general, que es la figura eh, estatutariamente con ¿Qué, qué, competencia qué? para ello, pero que no pudo, porque muchos de los de los miembros del comité político Estarían ausentes. Pero muchos, esos su ejemplos, no supuestamente toda, eran dos, que no podían. No toda la, la tendencia de Danilo eh, estaba, estaba ah, imposibilitada O sea, a que, a o sea, que una, hubo una predisposición entonces de que no se realizara la comisión. No, de, claro, ¿eh? elemental, querido Watson. <risa> <risa> <risa> ¿Por qué? Porque la intención es, justamente, eh, lo que pretendía Leonel era que se ratificara los asuntos del acuerdo del, mil, del 2015, que establecía eh, da, eh, Lucía Medina Tú de por, ahora de por, después Leonel, yo, después por Danilo, eh, Maldonado por Leonel, Camacho por Danilo, y en la última etapa, peligro o, eh, Sobre todo Mótenes, la, Sobre todo en la actualidad política, lo que se ha dado. Sí. Entonces, Porque si fuese diferente, no hay problema. Hay el planteamiento ahora de que hay que respetar, dicen los leonelistas, que hay que respetar el acuerdo, y que los acuerdo son para respetarlo. Pero se les olvida que Danilo entiende que había que respetar había que respetar al presidente, al gobierno dominicano y no enfrentarlo en el Congreso como lo enfrentó el grupo de, Leon, de Leonel Fernández. ¿Mm? Entonces, Danilo, el grupo de Danilo puede estar pensando: si ellos violentaron eso, si ellos me enfrentaron, si me acorralaron, si me desacreditaron a nivel internacional con este enfrentamiento frente al Congreso, yo no tengo por qué cumplir con un compromiso, con un acuerdo de, de, del año 2015. Entonces. Se ha estado jugando, pero no de ahora, hace hace un mes, se ha estado jugando poner eh, eh, de presidente a Silverio, que es uno del Partido Reformista Social Cristiano. Es lo que se menciona, se rumora, se habla. Porque hay otro, hay otro también que se, que se menciona, que es del PRD, para que haya un. Sí, para per... no decir que es de Danilo. Exacto. Porque Danilo, el grupo Danilo tiene, se está cuidando y se va a cuidar pero de si no del... poner, imponer pero uno de él. Si fuese ese el caso, y es del PRD, es de Danilo también. Sí, va a Porque ser aunque Danilo. la apoyo del PRD es con, es con el PLD, pero obedece a los. Si tú quieres ver eh, eh, la si, si se está caminando hacia favorecer a uno miembro, a un miembro del partido reformista, eh, a la siguiente semana del presidente de la República hablar a todo el país para dejar de eh, clarificado el caso ese de que si va o no va, Quique Antún se detapa que había sido siempre aliado al PRM en los últimos tres años, Quique entonces de Estapa planteando que va a proponer un proyecto de ley para rehabilitar al Congreso, para rehabilitar al presidente Danilo Medina hacia el 2024. ¿Por qué? Porque realmente ha habido una oferta de llevar de presidente a Silverio, no me recuerdo el nombre del de señor. Solo sé que tiene 28 años en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Que me decía un amigo, bueno, porque con 28 años lo que menos pueden hacer es nombrar a los presidentes. <risa> Mínimo. Con, <risa> con esa popularidad. Con 28 años, pero con, llegando sí. con esa popularidad y el trabajo hecho en la Cámara de como es que diputado? La, la diputación es eh, como muchas diputaciones que son del partido y si tú la ganas, tenga o no sí. voto. porque son los votos. Que, son que del el partido, partido se la cita, eso va a ser el sí. diputado. Muchísimas. La mayoría de los diputados que no salieron, inclusive algunos que han formado partido después que salieron del Congreso, 14 años en el Congreso. Eh, ha sido eso. Y te voy a poner un nombre para no mencionar el de la mujer. Eh, Manuel Jiménez, el cantante de la sí, zona sí, hasta que el partido lo llevó, él fue diputado, cuando el, el grupo de Danilo dijo, no va vaya a buscar los votos, perdió. Entonces, la, la mañana hay una gran incertidumbre, como dice un diputado del, del, del, del, del PRD, gran incertidumbre respecto a si se cumple el pacto o si se elige a, a la persona que está, eh, o, se está eh, o se ratifica o se, lo que sucede es que lo de ratificar a Camacho es un es un bulto para eh, manejar que Danilo quiere quedarse con él pero que y Danilo, pero que al final va a aparecer otro, si no es de Mote le va a aparecer un reformista o del PRD pero no va a no, aparecer de, de Danilo de, de, no, de, de Leonel no, bueno, de Danilo. ni va a ser de Danilo, ni, ni va a ser de Leonel porque lo que le, lo que le da eh, fuerza, si se quiere moral al grupo de Danilo es no, pon, no quitar el de Leonel para poner uno de él. Él va a poner el del Partido Reformista o el del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, vamos, al a final ver, son de él también. vamos a ver entonces qué va a pasar mañana, 16 de agosto. Decirle que mañana vamos a tener un programa especial con motivo del Día de la Restauración a través del canal. 10 y vamos a enlazar con este canal 8 donde... O sea, mañana no es día de la elección del presidente de la Cámara Diputados. No, mañana es día de la restauración. Oh, ¿no? oh, sí. hombre, ¿Qué pasa? Antigua? Pues yo oigo hablar, ¿Eh? yo no había oído hablar no, de restauración. No vamos a desorientar a los estudiantes ah. que están viendo el programa. <risas> Miren, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos con Antigua, eh, vamos a hablar precisamente de los de la situación que se ha presentado y es que los el Partido de la liberación Dominicana y el PRM se oponen a que los precandidatos hagan la declaración de los gastos ¿verdad? que van a hacer en campaña. Eso es cuando regresemos con Antigua. Pero cuando venimos de la pausa ya están con nosotros eh, nuestros un equipo ¿verdad? de jóvenes médicos que se han involucrado en un importante proyecto que va a beneficiar no solamente la región del Nordeste, sino el país. Ellos se han involucrado en este proyecto que es... Case Dumet, ¿verdad, doctora Vargas, que así lo pronuncié bien, ¿verdad? Que no es más que el Centro de Capacitación en Medicina y Simulación Avanzada. Así que este equipo de jóvenes medios que nos visitan, vamos a compartir con ellos y nos va a explicar realmente en qué consiste esto de Key Dumet. Así que no le cambio que en breve regresamos.